¡Minimalismo! Hola, Sister, ¿cómo está? Bienvenidas al canal de las Hermanas Tecles, donde te enseñamos habilidades y hábitos y comportamientos y experiencias asombrosas, fabulosas y súper útiles que van a llevar tu vida al siguiente nivel, y todo con un poquito de ánimo, mucha resiliencia <risa> y sobre todo con gran compasión. Aquí lo que queremos ser es útiles. Y eso me lleva al tema de hoy, a la utilidad, al minimalismo. ¿Tú también quieres ser feliz con poco? Ya sé que suena un poco raro, pero ¿ser feliz con poco? El hombre más feliz no tenía camisa. Ese es un refrán manchego muy, muy conocido. ¿Qué te parece si hoy investigamos un poco en un tema que me gusta muchísimo y que mejoró mi vida y que de hecho descubrí el año que desapareció mi hijo? El minimalismo. Eso sí que es llevar tu vida al siguiente nivel. Porque es enfocarte en lo que tú quieres, en lo que a ti te hace más feliz. Es single focus, o sea, un, un enfoque de láser completamente. Así que si este tema te interesa, vamos a verlo. Me da muchísimo gusto que me estés acompañando hoy en el canal de las Tecles Sisters para que todos estemos aquí y podamos llevar nuestra vida al siguiente nivel. Para todos los que no me conocen, soy Magdalena Tecles, una servidora, y yo lo que hago con este canal es compartir, como he dicho, las cosas que a mí me ayudaron a superar el invierno de mi vida. El mundo nos rompe a todas, pero hay muchas o hay algunas que se vuelven más fuertes y que luego llevan la vida suya y la de su familia al siguiente nivel incluso la de su país y tú lo sabes hay muchas mujeres por ahí afuera muchas mamis que han podido llevar la vida de su país a otro nivel y nuestra generación ahora en el siglo 21 nosotros tenemos la suerte de que podemos hacer realidad esos sueños ancestrales de nuestras mujeres ancestrales que quizás ellas por la época en la que vivieron no pudieron hacerlo nuestra autoestima Depende de todo eso. Que nosotras nos levantemos, depende de eso. Y todo es, como dice Tony Robbins, la diferencia es una decisión, una acción, un hábito. Que simplemente si tu vida va así, y una decisión, un hábito, un tal puede desviar tu vida un poquito hacia algo mucho mejor. Así que si tú también quieres dejar de llorar, quieres dejar de perder el tiempo y quieres dejar de perder también, sobre todo, dinero, el minimalismo te lo juro que es lo tuyo. Ha revolucionado mi vida, llevo cinco años siendo minimalista y es lo que más me gusta. Así que vamos a entrar directamente en el tema y empezar, ¿no? Ya está, digo a veces se me ha olvidado algo, pero no, vamos a empezar entonces. Vamos a ver hoy tres beneficios del minimalismo Primero, ¿qué es el minimalismo? Madalena, me puedo preguntar Bueno, pues el minimalismo es algo súper beneficioso Como digo, es bueno para tu bolsillo Y es bueno para tu felicidad Es un estilo de vida Un método de vida Y consiste en vivir con lo esencial Es decir, con lo que a ti más feliz te hace Reducir las posesiones materiales al mínimo. Y me puedes preguntar, ¿pero esto qué puede aportarme a mí? Entonces, ¿qué voy a vivir? ¿Como una pobre? No, eso de mi pueblo seguro que lo pregunta alguien. <risa> Solo cuando seamos capaces, vamos a ver, cuando seamos capaces de comprender qué vida no queremos vivir y qué vida sí queremos vivir, entonces nos damos cuenta de qué es lo que necesitamos para poder vivir una vida plena y feliz. Una vida miserable basada en el consumo, o sea, nos la pasamos deseando y deseando y comprando cosas que luego ni siquiera necesitamos. Eso nos conduce siempre a invertir tiempo, esfuerzo y dinero. Ten en cuenta que todo el dinero que nos dan por nuestro trabajo es tiempo, que lo pagamos con nuestro tiempo. ¿Okay? Luego el tiempo que pensamos en el objeto que queremos adquirir, pero es el esfuerzo también que metemos para adquirir ese, ese objeto. Luego vamos a comparar precios, luego vamos a comparar productos y luego vamos a comparar opiniones, como pasa hoy, por ejemplo, con Amazon, donde está, están mis libros, ¿no? Para finalizar, para finalizar, gastar mucho más dinero, gastar mucho más tiempo y luego quizás la satisfacción ni siquiera sea tanta. El minimalismo se trata de vivir con lo esencial para ti, personalmente para ti. Por ejemplo, yo, que soy autora, soy escritora, soy lectora, lo he sido toda mi vida, a mí me encantan los libros. Como también soy viajera, obviamente libros físicos no puedo llevarme todos, me llevaba uno o dos máximo. ¿Qué pasa ahora con los e-books? Que puedo llevar 3.000. ¿Te das cuenta? ¿Voy a leer los 3.000? Pues tampoco lo voy a leer en un viaje, obviamente que no, pero de hecho ya he reducido el tamaño. ¿Me comprendes? Eso se trata de ser minimalista. Que mi maleta cuando yo viajo por la vida o viaje solamente como turista uno mete en su maleta, en su vida las cosas que le son importantes a uno mismo. Yo, por ejemplo, tengo más libros que zapatos. Cari Bracho de Sexo Nueva York seguramente tendrá más zapatos que... que libros. eso es su prioridad? Esa es mi prioridad. De eso se trata el minimalismo. De que vives con lo, lo mínimo que es esencial para ti para ti sean objetos y sean personas y sean experiencias eso también Entonces las dos preguntas claves que te, que te haces como persona minimalista o persona resiliente es siempre son dos es esto me hace feliz o esto es útil si la respuesta es que sí, obviamente te lo quedas, ¿ok? Esto me hace feliz, por ejemplo, me, me, me, yo me la pongo y me gusta cómo me veo. ¿Es útil? Obviamente también es útil, me hace ver bien, además estoy vestida, no voy por ahí eh, causando escándalo. ¿Te das cuenta? Esas son las preguntas que te haces. Pero, por ejemplo, si tienes, digamos, no sé, 50 camisas... Las 50 camisas, cuando las tomas en la mano, no todas te hacen felices y no todas son útiles. ¿Te das cuenta? Ahí es entonces cuando reduces las camisas, como estamos hablando en este ejemplo. Y eso es el minimalismo, de que se trata de que, te, de que tú vivas con lo que te hace feliz a ti. Y eso es una investigación de tiempo. Eh, si, si luego va a terminar este vídeo vas a ver, eh, vas a querer informarte más de minimalismo, vas a leer blogs, vas a ver vídeos de YouTube y vas a ver que cada uno tiene su punto de vista, desde luego. Hablamos todo del mismo método, pero siempre de distintos puntos de vista. Pero desde luego que un punto de vista, o sea, una forma de vida minimalista lleva su tiempo. Porque la mayoría de nosotros, como estamos nacidos en los 70, en los 80, en los 90, pues nosotros crecimos ya con el, con el consumismo. Nuestros padres, pues eso, salieron de la época del baby boom de que ya tenemos dinero. <risa> Entonces son cambios de pensamiento. Pero para eso estamos aquí en este canal, para reprogramar un poquito nuestra mente, para que justamente el invierno de nuestra vida no vuelva a pasar. Porque todo también tiene una razón de ser, si hemos estado en el invierno de nuestra vida, o estamos, es porque también nosotros lo hemos creado, con nuestros hábitos, experiencias, pensamientos, palabras, o sea, con toda nuestra vida, la vida nos da lo que nosotros vivimos, eso lo he dicho ya muchas veces, y una persona resiliente sabe aceptar eso, lo bueno o lo malo, no lo juzgamos ya, o eso se trata, ¿no?, ni juzgar al prójimo. Cada uno tiene su comportamiento y pues a ellos le va bien vivir de esa manera. Con 80 camisas, pues bien. A mí me va bien vivir con tres camisas, pues bien. ¿No? Cada uno. ¿Ok? Entonces, vamos a ver las tres cositas más, más bonitas que te trae el minimalismo ahora que sabes lo que es el minimalismo. ¿Te parece? beneficios del minimalismo el primer beneficio es tranquilidad en este canal yo lo que intento es reconstruir tu confianza tanto en ti como en el mundo eso es la resiliencia verdad creo que esto ya lo sabemos el minimalismo trae tranquilidad cuando hemos pasado por el invierno de nuestra vida pues seguramente nos habremos sentido muy inseguras, ¿verdad? frustradas de que nadie nos entendía y seguramente hemos sentido mucho miedo miedo a que nos robaran miedo a ser maltratadas miedo a volver a vivir esa experiencia miedo a... you name it cuando reduces tu vida a las cosas que a ti te gustan de verdad te hace sentirte inmediatamente mucho más auténtica y confiable. Ten en cuenta que si tú puedes controlar de un vistazo todo lo que tienes, te es mucho más fácil mantenerlo. ¿Te das cuenta? Volviendo a mi ejemplo con los libros. Si yo tengo 10 libros, puedo controlar los 10 libros. Sé dónde están en casa los 10 libros. ¿Comprendes? Si tienes 200 libros, si te falta uno, si te viene un amigo ladrón o algo así, quizás ni siquiera te enteres. Y eso estoy poniendo un ejemplo muy básico de libros. Pasa lo mismo con las personas. El minimalismo nos ayuda a encender, a estar con esa gente que realmente nos gusta estar. Esa gente positiva, esa gente que nos anima, esa gente que nos entiende, esa gente que nos escucha, esa gente que sí, esa gente que sí. Que tú no tienes ni que estar pensando a mí, escuchándome hablar ahora mismo, ya te vienen las personas a la mente. Son dos, tres, cuatro personas o solamente una. Y esa persona sí, que sí, que sí, que sí. Y eso te da tranquilidad, porque entonces tú inviertes en esas personas que sí, que sí, que sí. Y esa es la tranquilidad, que tienes luego más tiempo para ellas. Tienes luego más, ti más dinero para invertir en ellas. Tienes más ganas de estar con ellas. Porque has decidido quedarte con lo esencial en tu vida. Y si lo esencial en amistad es una persona o son cinco personas, esas personas se benefician de tu tiempo, de tu valor, de tu... O sea, que te centras en ellas. ¿Te das cuenta? A ver si me entiendes. Pasa por eso con los materiales, con las personas. Y lo mismo con lo tercero, las experiencias de la vida. Es lo mismo cuando tú realmente vives las experiencias que tú quieres vivir. Como siempre digo el ejemplo, a mí me gusta vivir en el sol y con el cielo azul. Yo 365 años puedo estar sudando, no pasa nada. Pero eso contribuye a mi felicidad, eso contribuye a mi desarrollo personal, a mi desarrollo profesional de hecho también. A mí yo me siento mucho más a gusto, hablándote a ti, ahora mismo, haciendo estos vídeos, cuando llevo este tipo de ropa, que si estuviera aquí con la, con la bufanda, con el gorro puesto, que vamos, no, no me podía ni mover, o sea, ¿me comprendes? Es lo mismo, lo esencial es que sea para ti, es que para ti sea importante, y siempre contestando estas dos preguntas, te hace feliz y es útil, y generalmente tienen que ser las dos que sí, obviamente, desde luego, ¿ok? Hasta la fotografía de mi pequeño león me hace feliz verle. Y me es útil verle. ¿Y no es mejor invertir justamente tu tiempo en las cosas que realmente te hacen feliz? Eso es lo que hace una, un maduro emocional. ¿Un maduro emocional? ¿Qué no, he dicho? Un maduro emocional. Una persona resiliente. Una persona madura. Cuando somos inmaduros emocionales y estamos actuando como víctimas, estamos actuando como niños pequeños que solo quieren que les restituyan sus juguetes rotos. Es que me robaron tal o es que me robaron no sé cuál. Te da igual lo que te robaran. ¿Me entiendes? Pero si tú solo quieres que te restituyan tu juguete roto, es como dice Anthony Gemelo: eres un inmaduro emocional. Y eso es lo que la mayoría de la gente siempre está haciendo. No, es que el otro me hizo aquello, le voy a acusar de no sé qué. Cuando realmente la, la forma de vivir desde el corazón, desde el alma, es saber que todo es uno, es una unidad, todos somos información. Entonces que tú reduzcas tus cositas, eso, eso va a fluir en el mundo y todo te será de vuelta de mil veces. O sea, a mí no me ha faltado nunca de nada. Y pregúntale a todos los minimalistas que están ahí haciendo vídeos de YouTube y haciendo blogs y escribiendo libros sobre ello. O sea, a nadie ninguno nos ha faltado. Al contrario, nos sobran oportunidades, sobran experiencias, cosas. Es maravilloso. Entonces, la primera, el primer beneficio que te da el minimalismo, sister, es tranquilidad. Te he dado varios ejemplos. Así que pregúntate y anótalo en tu cuaderno de trabajo. ¿Qué tranquilidad estás buscando tú? ¿Te pone nerviosa estar... Uf, ¿Qué tienes que hacer ahora, por ejemplo, la, la, la esto de los, de los impuestos? Y no sabes ni siquiera dónde están los documentos, dónde están los, los papeles, en qué archivador, dónde estaba ese archivador. ¿Te pone nervioso todo eso? Pues un buen minimalista, un buen residente, tiene su vida organizada, por ejemplo. Pregúntate, ¿en qué inviertes tu tiempo? ¿Qué es realmente útil y te hace feliz? Lo mismo en las personas. ¿En qué personas inviertes tu tiempo y qué es útil y qué te hace feliz? Como te digo, con mi vecino tóxico, pues obviamente ni me es útil <ríe> ni me hace feliz. Porque yo no invierto tiempo con él, ¿entiendes? Le digo los buenos días y ya está, punto. <ríe> ¿Ok? <ríe> Siempre me quiero meter un poquito de broma porque... Como tratamos el tema de los desaparecidos, los secuestros, los maltratos, es que muchas veces la gente se pone ahí tan, tan seria. Y, y claro que son temas serios, por supuesto. Pero aquí estamos no para hacer llorar, sino para hacerte disfrutar, para hacerte crecer, para llevar tu vida al siguiente nivel. Y el minimalismo, ya te dije, yo lo descubrí en el invierno de mi vida. Cuando lo perdí. Ahí lo descubrí. Y me ha cambiado la vida. Y gracias a eso he podido viajar mucho más, conocer muchísima más gente, compartir muchísimo más. O sea, yo por ejemplo, con la iglesia o con los orfanatos, yo colaboro con ellos y, y, y, y de hecho, dos veces al año, yo voy revisando todas mis cosas en mi casa todavía. Y me sobran, aún así, bolígrafos, y me sobran libros, y me sobran... Porque siempre llegan más cosas a la vida. Es así la vida de los seres humanos. Vivimos en una sociedad donde hay total abundancia. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el segundo beneficio. Bueno, pues ya que disponemos de ahorros, que nos permite disfrutar muchísimo más y disfrutar cualquier imprevisto con mucho más felicidad. Hoy, con mayor facilidad. <risa> un estilo de vida minimalista no requiere de mucho dinero, pero tampoco queremos que ante un contratiempo se vea afectada nuestra estabilidad económica, ¿verdad? Bien, pues entonces el segundo beneficio que da el minimalismo es que puedes tener más experiencias. Al no haber derrochado el dinero con productos que no necesitamos, disponemos de mucho más dinero para gastarlo en otro tipo de cosas, en otro tipo de experiencias. Viajar, ir a eventos de desarrollo personal, en comidas, eventos sociales, conciertos cuando vuelvan a hacer conciertos, clases, aprender un idioma, no sé, todo lo que sea que contribuya a nuestra felicidad mucha más experiencia eso es maravilloso es igual que la, las aplicaciones de hoy en día te ayuda muchísimo a organizar tu vida resiliente en tener igual cual, qué aplicaciones vas a tener en tu dispositivo móvil pues obviamente las que te dan felicidad y las que son útiles por ejemplo para manejar tu dinero hay aplicaciones preciosas hoy en día para manejar y para saber los gastos y los ingresos que tienes y si quieres si quieres, si quieres seguir una dieta como también he, he comentado que hoy en día, por ejemplo, se está poniendo muy de moda lo de pedir la comida a casa. O sea, la, la compra, lo que es el mandado, ¿no? Lo mismo, si eso te ayuda a ser más feliz y te encima más útil para que tú puedas invertir el tiempo en otras cosas que para ti te hacen también más feliz y más útil, o sea, va vale con la redundancia, ¿no? ¿Me explico o me explico? <risa> ¿No es mejor invertir ese tiempo en las cosas que realmente te hacen feliz? Así que piensa... El segundo beneficio. ¿Cómo lo podrías desarrollar muchísimo más? ¿Cómo lo podrías invertir muchísimo más? ¿Qué experiencias quieres vivir en tu vida? ¿Qué experiencias llevarían tu vida a otro nivel? Por ejemplo, yo ahora voy a ir este mes a ver al, al señor motivador número uno, al señor Tony Robbins, y para mí el mejor predicador del mundo, T.D. Jakes. Pues para mí eso es una experiencia que es que, o sea, me, me wow, o sea, de, de, de verdad, no digo una porque estamos aquí grabando entiendes? Pero esas son experiencias. Yo prefiero invertir en eso, experiencias. Hay otras personas que prefieren invertir siempre a, a cenar todas las noches, todas las noches y se van a cenar, todas las noches se van a cenar. Pues ahí está, cada uno invierte, uy, invierte el tiempo y el dinero como quiera. Son tus experiencias personales. Eso tratamos en este canal, que hagas tu vida a tu modo de verlo, a tu diseño, que tú diseñes tu destino. Bien, ¿has anotado cositas en tu cuaderno? Eso espero, es lo más sé que hay, a investigar tu vida. Bueno, pues el tercer beneficio del minimalismo es más tiempo, es otra consecuencia inmediata de comprar menos. Piensa en todo el tiempo que pasas deseando un objeto, en todo el tiempo que pasas invirtiendo en buscar información del mismo, por ejemplo. En, en, piensa en todo el tiempo que gastas en ir a comprarlo. En todo el tiempo que gastas a usar el objeto, en mantenerlo, en ordenarlo, en limpiarlo, en... wow Y luego todo el tiempo que pasas pensando que no deberías haberlo comprado. O sea, no es mejor invertir ese tiempo en las cosas que realmente te hacen felices... Y eso es lo que voy a añadir aquí, un pequeño bonus, que es que me ha venido ahora así espontáneo. Si hay cuatro, o sea, el cuarto beneficio, de verdad, es el minimalismo, es eso, es la huella en el planeta que tú, tú estás dejando. ¿Tú sabes que un bebé consume de 3.000 a 4.000 pañales? Y esos pañales tardan 5.000 años, 5.000 años, nena, 5.000 años, mami. O sea, es que no me lo puedo ni creer entonces una persona resiliente, una persona madura emocional, una persona que quiere dejar una huella positiva en el planeta lo que hace es otro, usar otro tipo de, de, de pañales hay pañales de bambú hay pañales de tela, hay pañales de... Yo no me acuerdo, o sea, además ya no tengo un bebé en mi vida para saberlo todo. Pero yo son los, los pañales que yo usé y vienen con su, con su clip, su corchete. Yo los lavaba en la lavadora a 90 grados, luego los colgaba ahí al sol y se secaban en dos horas. Vamos, una maravilla, mi niño no ha tenido el culito irritado en toda su vida, vamos. ¿Me entiendes? La huella en el planeta que estás dejando. No un montón de basura. Fíjate también ahora con lo del Uber Eats, ¿me entiendes? Tanto plástico, tanto plástico, que se está pidiendo? Pues no sé, no lo sé si hay una manera más sencilla o más armoniosa de hacerlo. Pero también es la huella en el planeta que dejamos. ¿Te das cuenta? Entonces una persona, cuando una persona despierta, que es lo que estamos haciendo aquí, como dice Antonio de Melo, tú te fijas, tú eres un observador del mundo. Y tú lo que quieres es ser útil al mundo, no un inútil, ¿verdad? Tú cuando te mueras, te pongan en el cementerio, Madalena ma ma Tecle fue útil. Mejor que pongo Magdalena Tecle, está sin usar, ¿me entiendes? Como si fuera hay un producto que no se usó en la vida, ¿no? O sea, bueno, una alegoría que estoy haciendo aquí, ¿no? Porque simplemente me encanta a mí la picardía. pero vamos a ver, la huella en el planeta que estás dejando, mami, ¿no? Es lo mismo que por eso construimos aquí nuestra felicidad, que es que podría decir que el quinto beneficio de, de una persona minimalista es una felicidad mucho más duradera, mucho más duradera. Como te he dicho antes, eso contribuye a tu confianza. Si tú sabes exactamente cuántos objetos tienes, si tienes 33 3, 3, 3, o 333, es perfecto. Y hasta puedes concentrar tu vida en otras cosas. Es verdad que, a, vamos, a mi hermana y a mí nos ha pasado a veces que es verdad que tienes una cosa de una, de un, de una cosa <ríe> y se pierde. Y yo digo, bueno, pues te cabrea, porque claro, tenías uno uno nada más, ¿no? Solamente tenías uno. Y entonces, bueno, pero eso te lleva a otra experiencia también nos ha pasado, ¿no? Luego, tampoco nosotras nos abrimos a la vida, no es que inmediatamente vayamos a comprar, nos abrimos a la vida, y muchas veces nos ha sido devuelto. Me encanta, por ejemplo, a mí el submarinismo, pues a veces se me han perdido objetos del de submarinista, que si un guante, que si, eh, que si una, una, una chancla, que una sandalia, un guarache, un, la máscara, me tiene el tubo, no sé, se me ha perdido. Pero entonces tampoco voy enseguida a comprar uno. Y la vida, no no sé, estoy buceando y me encuentro un tubo. Y voy no sé qué y me encuentro eso, un guante. Y me ha pasado un montón de veces. Y a lo mejor no me crees, pero puede preguntar a mi familia. A mí me pasan esas cosas. Que luego encuentro justamente lo que decía. Pide y se te dará. Cuando confías en la vida, niña, cuando vuelves a confiar en la vida, la vida se te abre porque tú estás abierta a la vida. Y cuando estás ahí de llorona, lo que te estás es, es cerrándote completamente. Ser de luz eres, ya diste vida, eres un ser de luz y eres maravillosa y te, eres súper curiosa. Y la niña chica, la está aquí intentando aprender cómo salir adelante y es magnífico que estés aquí. Y yo doy gracias al cielo que nos hayamos encontrado. Ojalá algún día podamos vernos y achucharnos de verdad. Así que estos son los cinco beneficios, ya te he dado cinco en vez de tres, normalmente siempre doy tres, de una persona minimalista y del minimalismo. ¿Te acuerdas de las dos preguntas principales? ¿Cuáles eran? ¿Me hace feliz? ¿Me es útil? Hay una frase que me ha venido... A mí es que me encanta la cita. Hay una frase que me ha venido ahora, que es un meme que he visto ya muchas veces y a mí me gusta mucho. Dice, si no te produce ingresos, felicidad o orgasmos, no es para ti. Y se puede aplicar a todo, ¿eh? Se puede aplicar a todo. Yo lo dejo aquí. Bueno, te dejo entonces con estos deberes para que disfrutes el redescubrimiento de la persona más importante del mundo, que eres tú. Y para tu hijo también eres la persona más importante, aunque aún no lo sepa. Espero que te hayan quedado súper claras los cinco beneficios que aporta el minimalismo y que lo apliques en tu vida, mija. Es lo más bonito y va a cambiar tu vida totalmente. Es una súper estrategia de personas resilientes que te acabo de compartir y que van a llevar tu vida a otro nivel. En el siguiente vídeo te voy a hablar de los beneficios de confiar otra vez en el mundo. Creo que es un tema muy, muy, muy intenso y creo que nos hace falta a todos, sobre todo ahora que estamos todos con, el, con la sospecha de que a ver si el otro me va a, a, a constipar, me va a pegar el virus, está vacunado o no está vacunado. Creo que volver a confiar otra vez es algo muy importante, porque si nosotros nos sentimos en armonía, el planeta Tierra y el universo están en armonía, y entonces cosas así, malignas y de oscuridad, también desaparecen. Bueno, corazón, no me quiero entretener más, que tengo una reunión ahora. Te quiero muchísimo, gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!